bienvenidos el tema que vamos a analizar a continuación es la motivación ¿Qué es la motivación es la ilusión de las personas por hacer algo o a, por algo o hacer algo la motivación es el motor que mueve el mundo la gente hace las cosas porque está motivada a hacerlas eh, la motivación es una emoción que nos impulsa a tomar acción es un estado mental que le permite avanzar día a día hacia sus metas una persona motivada hará las cosas que tiene que hacer sin esfuerzos la motivación es la gasolina que le impulsa hacia sus sueños qué tipos de motivación conocemos eh, tenemos la motivación intrínseca es decir la que está dentro de nosotros en nuestro interior y la motivación extrínseca que es lo exterior la motivación intrínseca es aquella que nace día a día dentro de ti es ese diálogo interno que te, que te automotiva a levantarte por las mañanas y luchar por tus sueños esta es la que te impulsará hacia el logro de tus metas y sueños eh, la motivación extrínseca en cambio es la motivación exterior es aquella que vive de los eventos de motivación, que viene de los eventos de motivación, como por ejemplo cuando leemos un libro de superación de motivación, eh, cuando revisamos páginas web, cuando leemos alguna frase que, que nos llega al corazón y que nos motiva a seguir adelante, que nos eleva nuestra autoestima, por ejemplo cuando vemos una película de éxitos, cuando escuchamos canciones, asimismo, sí testimonios y cuando nuestros amigos y familiares de igual forma nos están motivando día a día pero obviamente la, que, la motivación que debe prevalecer en nosotros es la motivación intrínseca pasos para lograr una motivación exitosa el primer paso es importante que tenga claro el por qué el por qué significa que tiene que tener algo por qué luchar por ejemplo por sus hijos por sus padres por su esposo o esposa por un mejor estilo de vida por la libertad de tiempo por la independencia económica por el cuerpo que desea tener etcétera es decir tenemos muchos motivos por los cuales nosotros podemos luchar y cumplir nuestras metas no importa cuál sea su motivación lo que sí importa es que tenga muy claro el por qué, lo hace, por qué hace lo que hace el segundo paso todos los días y todas las veces que puede recuerde su por qué. Al hacerlo, se llena de energía para continuar su labor. El paso 3. Háblese de forma positiva. Constantemente estamos hablando con nosotros mismos. El diálogo interno es el responsable de mantener la motivación exitosa. Así que es un, eh, así que es, es muy importante que su diálogo interno siempre sea positivo. Paso 4. Acérquese a todo lo que le motive y le dé energía. Por ejemplo, asista a un evento de motivación, visite páginas web que le motiven, lea libros, escuche testimonios de personas exitosas, lea frases, etc. Ejemplos de motivación. La motivación son una serie de pasos que nos mueven a actuar. Para que desees moverte, primero necesitas saber hacia dónde moverte. Lo que te mueve se le conoce como motivador. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de motivación si está enamorado o enamorada de un chico una chica lo que lo mueve a actuar es la chica el ch o el chico el chico es su motivador otro ejemplo tenemos si tiene apenas lo necesario para sobrevivir sus motivadores principales serán la comida y un techo donde dormir entonces todos sus esfuerzos se enfocarán en obtenerlos estos son los motivadores básicos los necesarios para su existencia Puede elegir cómo llegar a esos motivadores, cómo obtener esa casa y comida. Cómo decida llegar a ellos va a, a determinar su carácter y su vida. Es decir, nosotros somos los únicos responsables de si ten, queremos tener éxito en la vida o queremos fracasar. En este caso, si quiero tener una casa, pues tengo que trabajar, tengo que luchar para poder hacer realidad ese sueño. El, otro, el siguiente ejemplo es puede elegir trabajar lavando coches o ayudar a alguna persona en su negocio como aprendiz para obtener el dinero necesario para comer o puedes elegir robar a otras personas a veces hay personas que eligen el camino más fácil como por ejemplo robar a otras personas hacer malos negocios y obtener dinero como ve las elecciones que va haciendo para satisfacer sus motivadores empiezan a determinar su carácter y su vida Aquí tenemos la pirámide de Maslow, supervivencia y creciendo, crecimiento. Desde la base empezamos satisfaciendo primero las necesidades fisiológicas, luego vienen las necesidades de seguridad, las sociales, las de estima y la última que es en la cúspide es la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Son más difíciles de describir porque son distintas y únicas y varían además de un individuo a otro. Para Abraham Maslow, la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea llegar o al que todo ser humano desea llegar. Se satisface mediante oportunidades para desarrollar el talento y su potencial al máximo. Expresar ideas y conocimientos, crecer y desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales para que cada ser humano se diferencie de los otros. Los hombres que logran la autorrealización óptima para Maslow se consideran seres íntegros. Ahí tenemos por unas imágenes de un hombre con mucho dinero, con mucho éxito. Un futbolista, ¿sí? cuál es su motivación, ser campeón, campeón del fútbol, sí, llegar al, al mundial, por ejemplo. Y en la tercera imagen nos, nos demuestra cuando se ha culminado con nuestros estudios y por fin un título académico las necesidades de estima también conocidas como las necesidades del ego o de reconocimiento incluyen la preocupación de la persona por alcanzar la maestría la competencia y el estatus Maslow agrupa estas necesidades en dos clases la que se refiere al amor propio al respeto a sí mismo a la estimación propia y la autoevaluación y las que se refieren a los otros las necesidades de reputación condición éxito so, éxito social fama gloria prestigio aprecio del, del resto ser destacado dentro de un grupo social reconocimiento por sus iguales entre otras que hacen que el hombre se sienta más importante para la sociedad y con esto suba su propia autoestima obviamente primero tenemos que respetarnos y querernos a nosotros mismos eso hace que nuestra estima sea muy elevada tenemos ahí eh, por la tercera imagen eh, maría Águilas de américa por ejemplo cuál es el objetivo de ellos triunfar ser los mejores ¿Sí? las necesidades sociales en cambio hacen referencia o también son llamadas de amor de pertenencia o afecto están relacionadas con las relaciones interpersonales y de, o de interacción social continúan luego de que se satisfacen las necesidades biológicas y de seguridad las necesidades sociales se convierten en los motivadores activos de la conducta las cuales son tener buenas relaciones con los amigos y sus semejantes tener una pareja recibir y entregar afecto pertenecer y ser aceptado dentro de un grupo social las necesidades de tener un buen ambiente familiar es decir un hogar vivir en un buen vecindario y compartir con los vecinos, participar en actividades grupales. Estas siempre son las que también nosotros tenemos que aprender a satisfacer. Por ejemplo, tener, pertenecer a un grupo de amigos, tener una familia excelente. Necesidades de seguridad. Por su naturaleza, el hombre desea estar en la medida de lo posible, protegido contra el peligro o la privación cubierto de los problemas futuros, requiere sentir seguridad en el futuro estar libre de peligros y vivir en un ambiente agradable y mantenimiento del orden para él y para su familia también se encuentran dentro de esta categoría las necesidades de estabilidad ausencia de miedo ausencia de ansiedad miedo a lo desconocido miedo al caos o a la confusión a perder el control de sus vidas de ser vulnerables o débiles a circunstancias nuevas actuales o por venir y las necesidades fisiológicas las que se encuentran en la base de la pirámide pues son aquellas que uno requiere cubrir para poder sobrevivir y lograr un equilibrio con su cuerpo y funciones corporales estas no podemos dejarlas de lado son las que realmente tenemos que satisfacerlas dentro de estas necesidades tenemos por ejemplo el hambre la sed el sueño la actividad el sexo entre otros una vez que se logra cubrir estas necesidades fisiológicas es que recién uno adquiere la siguiente necesidad que es la de seguridad gracias y hasta una próxima oportunidad